¿Cómo están culeros? Pinches caras de mi miembro. Ya está el pinche escorpión dorado con toda la pinche Jugosidad del peluche en no el estuche presente Como hay tantos pinches videos de Ay, español re así reaccionando Al escorpión dorado, venezolano eh, Reaccionando al escorpión dorado Argentino reacciona al escorpión dorado Jamaicano reaccionando A la mota, ah no, todo está reaccionando A mis obras maestras cabrón A huevos el pinche pistola andando. Entonces ahora voy a hacer la reacción de la No, no es cierto, ah te engañé Pendejo, hoy vamos a hacer reaccionando A la cantidad de pendejadas que me Topo del, en el pinche internet, güey De las notas que salen acerca de su pinche Dios, el escorpión dorado, güey, porque si sí, Una mamada, cabrón, güey Es que ya no saben ni qué pinche inventar Cabrón, ya, güey, o sea, mejor digan Que o sea, la única forma de trascender La vida es pinche colgándose del Fierro del pinche escorpión dorado, güey ¿Qué pinche putas o okay? qué? <risa> Tienes que qué pase, dile que pase. Pásale, sí, pásale, ya, pásale, güey. Pásale, pásale, pásale. Aquí por Dios. Póngalo o allá, sea, por favor. Se va a armar la pinche fiesta. Muy cabrón. Espérame, no, no, espérame, espérame, espérame. Regresate. Mejor aquí. Aquí para que... ¿Qué tal? ¿Se, se ve ahí... No, ahí estorba, ¿no? Mejor ponlos de ese lado, por favor. Gracias. Este güey se tomó vuelta antes de... De este lado te estoy diciendo, pinche vendedor de... Espérame. No. De... Mejor acá para que no me los robe nadie, porque si no... Eso, aquí, no, no, no, no, no. Aquí es, aquí sale a cuadro o no. No? No a ver, eh, no los no, ¿no los ves. Híjole, tal, Debe de estar bien pesado el pinche pedo, ¿no? Ya, ah, no, de este lado. No te rías, pendejo, porque si no, se te van a caer los pinches bolsas y luego. ¿Cuántas bolsas chingaste antes de venir? Hay que poner las Ah, aquí te puedes quedar un ratito. Eso, chingón. Ah, no, wey, ya, no, güey, déjala déjala. Perdón señor, feliz señor, don joven. Ahora vamos a ver qué más pinche pendecada nos encontramos. ¿Qué dice primero: La neta noticia, dice: sí, sí. Impresionante. Saga habla sobre su grandaza con el escorpión dorado. O sea, cada vez que saca un pinche video, hacen pedo, güey. La euforia por los temas relacionados con el exfutbolista de la selección mexicana Luis Roberto Álvarez está latente en las redes sociales y el nuevo video sobre el comentarista dejó sin no habla a sus fieles seguidores. La temperatura se elevó cuando el presentador Saga asistió al programa del escorpión. Programa, hazme el pinche favor, güey. El silencio sobre algunas situaciones de su vida Esto fue lo que dijo el youtuber Ya que todos lo pidieron les traigo este personaje impresionante Me lo llevé a dar el rol Y aquí gozará su grandeza En la grabación publicada en la cuenta de youtube Del peluche en el Switch, se logró apreciar cómo Sague brindó información sobre sus días En el mundo del fútbol al pertenecer al club América, equipo de atlante y en la escuadra Netatsa Durante el video el escorpión dorado Platicó con el futbolista sobre su carrera En el fútbol mexicano que fue 18 años Donde anotó más de 200. ¿Cómo? O sea la forma de sacar pinches clics Cabrón. No dice nada de eso, güey El exfutbolista y comentarista puso en manifiesto Que durante la carrera de los mundo se pusieron muchos apodos Y uno famoso fue el camellito no, no, Descarga eh, aquí eh, tus demonios ¿Cómo demonios? te decían? No, me decían, este... Sí, este... No te hagas pinches, ¿qué te decías? no, como corría mucho, este, algunos, algunos desgraciados me pusieron camellito ¿Eso es todo, pendejo? Vamos con la siguiente nota El escorpión dorado acusa al PRI de usar su imagen en un acto de proselitismo Este es del diario El País, cabrón, o sea, tanto los pinches periódicos así de pinches chismes culeros, güey Como los pin... uno de los pinches periódicos más importantes del puto mundo, este es de España, güey Un imitador se presentó como si fuera el youtuber en un evento de campaña del PRI de Tecama a ver pendejos, en primer lugar no soy youtuber, soy un dios ¿Eh? Para que se les pinche quede claro El youtuber del escorpión Dorado es conocido por ser un troll Estrellas de cine, conductores de televisión y políticos Son los principales sujetos de las bromas Y así los cuestionamientos de este personaje Es una figura que aparece con una máscara de luchador ¡Tenemos máscara! Esto da una celebridad de sus dos canales, eso sí A sumar 3.3 millones de suscriptores en el chido Y otros 4.5 millones en el peluche Eso es en, el, en ese tiempo, ahorita ya estoy muy cabrón Sorprendió que el youtuber del mascarado apareciera En un acto de campaña de dos candidatas del PRI en el municipio de Tecamac, Estado de México Alex Montiel, el rostro detrás de la máscara Se percató de que estaban eh, Haciendo un mal uso del personaje y lo denuncian En redes sociales y personales Y en las del escorpión dorado alcanzó más de 2.900 retweets eh, En las primeras eh, horas tras la publicación Y no más, fue un chinguero más güey. Varias personas le hicieron llegar el video a mi equipo Porque se dieron cuenta que no era yo Sino un imitador que estaba en el Templete y que hace varias dinámicas Parecidas a las que yo hago en mis shows Cuenta Montiel a Verne, vía telefónica Obviamente me molestó porque nadie puede usar Mi personaje en el espectáculo Y menos cuando se trata de un acto de campaña es Una pinche mamada Y aquí está la pinche Cómo se liva, lavaron las manos y demás Bueno pues ahorita la divaza, los sogas Y el escorpión dorado participarán en el Club Media Fest Que los días 21 y 22 de septiembre Reunirá en el Pepsi Center En la Ciudad de México las grandes estrellas Del escenario digital Pues a huevo, puros pendejos y yo cabrón Ahí vamos a estar güey eso es lo que se está dando en las noticias Nos vemos el 22 de septiembre en México Y al parecer si les Alcanza. Y si no me da hueva voy a ir a un país de Sudamérica A un club media fest Solamente para ver sudamericanas sabrosas Nada más para eso Mid y El Bronco se subieron con el escorpión dorado Y esto fue lo que pasó Mid y El Bronco cantaron canciones, hablaron de sus rivales dieron mientras presentaron sus propuestas El escorpión dorado lanzó una invitación a los candidatos a la presidencia Para que se subieran a este pinche pedo Y el video fue publicado en el canal del Pelecho del Estuche Durante un viaje en el coche El escorpión hizo referencia a las comparaciones que ha recibido Mid Y candidato a la alianza con el personaje de Thundercats el escorpión dice ¿Cómo se siente ser el líder de los Thundercats? Leono ¿Qué características tienen en común Leono y José Antonio Meade? Meade contesta Mira, el pelo no, porque él tiene un poco más que yo ¡Ay! Este pinche Meade no mames, debería ser youtuber el cabrón, güey. Vamos con el siguiente Rusia 2018, el escorpión dorado y más Esto sale en milenio.com, güey, Y lo escriba un cabrón que se llama Álvaro Cueva Televisa TV Azteca y España en Fox Sports Canal 11, canal 14, canal 22 y el canal 52 Usted ya se dio cuenta lo que está haciendo en esta señal de paz. Alrededor de Rusia 2018 Es más interesante de lo que parece Nadie como el escorpión dorado Para cubrir para su canal de peluche En el estuche de YouTube Todo lo que está pasando en el mundial es fantástico Punto a huevo Por fin alguien que tiene pinche pensamiento chingón, cabrón ¿Cuál es la diferencia entre el trabajo del escorpión dorado Y el de otros youtubers en el mundial de fútbol? Que a este señor no se conforma Con prender la cámara y ya Si se produce, si se mete donde nadie más puede Si es original a la hora del humor Está muy estudiado, muy trabajado sus programas son superiores Incluso a lo que se ofrecen En las televisoras eh, tradicionales Le faltó decir que estoy pitudo está Falto que falto que tengo un chingo de bar Un chingo de viejas Que soy perfecto cabrón Estamos de acuerdo que sí estoy cambiando? Hasta hicieron un Oscar conmemorativo Con mi imagen ¿De qué te pendejo? Es la de veras, es de oro Fueron manipuladores Señala Eugenio Derbez Al escorpión dorado O sea, el video que saco Video que tiene trascendencias Esto lo pinche puso Fórmula. Hace unos días Eugenio Derbez dio unas declaraciones En entrevista con Adela Micha Donde aparecer A el comediante no le gusta Pagarle a los jóvenes Por su trabajo Luego de esto Una serie de críticas Se desataron Contra el comediante Haciéndolo como ver Como un explotar güey. Sin embargo Él mismo salió En su defensa E indicó que sus palabras Fueron malinterpretadas Recientemente estuvo Con el canal del youtuber El escorpión dorado Donde volvió a decir Que sus declaraciones Salieron de contexto ¿Cómo voy a creer Que hay gente Que cree que Yo no quiero pagarle A la gente? Hay que ver el contexto Hay que ver la entrevista Completa Dice el piche derbez de Al escorpión dorado Lo que digan En mi pinche. Canal es pinche nota nacional El escorpión dorado le quita la ropa A chica, a cada rato Pues cuántas no cabrón, y en youtube Descubren algo morboso, ah sí Es que estaban diciendo que se me había Este, como que puesto acá, dice A lo vieron, 9.33 Se le paró al escorpión, como no hacerlo Ja, ja, ja, ja, ja. una vez en el, el youtuber el escorpión dorado ha dejado Un video que se viralizó rápidamente ya que Dejó en ropa interior a una modelo, el escorpión Retó a la chica, pero cada vez que ella perdía Se le quitaba una prenda, a ver, que ustedes la tengan chiquita y no se note cuando se quitan Los pantalones, no es mi pedo, así la tengo Cabrón, y así un chingo de frío pendejos no mames, así Dormidita, con un putero de frío Así, güey, si hubiera tenido la pinche Potencia, no mames, no salía a cuadro güey, así, le podría descalabrar A alguien así de una pinche vueltecita Que le diera a alguien, no mames, pendejo Tíralo a la basura, ya no sirve, tírala a la verga, tírala, tírala, pote ahí donde están las otras 23 computadoras que se le acabó la pila y no me gusta estar descargando algunas y chistes sobre sexo, el escorpión dorado hizo reír a Sofía, niño de Rivera, que es más corriente que las galletas de animalitos les estaba diciendo además al final el escorpión no solo le toca la espalda como ella dijo que lo hizo Rocha, sino que él la abraza y simula darle un beso en la boca a ver pinches pendejos cabrón, no se dan cuenta que el acoso es cuando alguien más no quiere que la están chingando Cuando es consensuado Cuando hay placer y pinche amor de por medio No es acoso, pendejos Este viernes el nombre de Sofía Niño Rivera Ha causado más revuelo después de las declaraciones de Carmen Aristegui En la que señaló que Ricardo Rocha es muy acosador En redes sociales hay una gran polémica Las opiniones se han dividido Algunos apoyan a la comediante Ya que no solo se comparte la entrevista con Aristegui Sino que además se comparte un polémico de video A finales del 2017 O sea, estos güeyes eh, Sí, yo me acuerdo, chingue. A su pinche mal Niño de Rivera subió al escorpión dorado Al auto del escorpión dorado En donde escuchó albures Y se rió de bromas de doble sentido De bromas de índole sexual ¿Quién se atreve a reírse de esas bromas, güey? ¡No, pe... no mames No mames ten incongruencia Pendejo periodista idiota, güey ¿Cómo se llama su nombre el pendejo? No importa. Se llama espectáculos De viernes febrero 23 <risa> Y ni la firman los pinches putos Hijos de su puta madre Nada más se ponen así el, el nombre de la pinche página Pero no ponen el nombre del periodista Chido, me da gusto Bien pinches, valientes, pendejitos Bien Daniel Bisoño dice que Pedrito Sola no es gay Es don puto Eso lo dicen. los grandes periodistas de vanguardia.com Me propusieron tweets para el verde Revela Adrián Uribe con el escorpión dorado Eso dice el sol de México Te digo, güey, que soy de trascendencia nacional para todos Lo que no hacen todos los pinches periodistas del pinche planeta Y de pinche México en particular lo pregunta su Dios el escorpión dorado. Y aquí se lo dice en exclusiva. Si se quiere enterar, güey, de la pinche neta, güey, Suscríbase ya. No hay pedo, güey, les ahorro el pinche trabajo. ¿Para qué ir a agarrar un pinche micrófono? Conseguir una entrevista. Conseguir al pinche famoso. Preguntarle, tener los huevos de pararte enfrente y decirle y que te lo pinche conteste. ¿Para qué? Si mejor te esperas a que el escorpión dorado pregunte, ya, pues lo sacas de tu pinche periódico, ¿no? tu pinche el sitio web, ¿no? ¡A huevo, güey! Me gusta el pinche periodismo nacional. Martinoli y escorpión estuvieron con el escorpión dorado. Esto dice Radio Fórmula. Cristian Martinole y Luis García estuvieron en el programa del escorpión dorado en YouTube Los dos comentaristas de TV Aztecas pasaron un rato más que agradable Con el youtuber Martinole y el doctor y el escorpión dorado No solo se <ríe> divirtieron, sino se rieron a carcajadas Este momento parecía que nunca iba a llegar Los comentaristas son los más carismáticos a la hora de narrar partidos en la liga del pinche MX O la selección mexicana también Entre los temas que sacaron fue la relación laboral de 18 años de Martinole y García Sus amistades en el medio y hasta comparación con los payasos Lagrimita y Costel A mí me dijeron, tú dime si me equivoco el señor García, el doctor García es sí. como el platanito del fútbol. ¿Por Más qué? ¿Por qué? ¿Por qué el platanito? Pues por lo cagado, güey, porque se vueltas así chul, tus chistes. son como Lagrimita y Costel, ustedes dos, como Viruta y Capulina. Como los, los Ay, palé, palé palé Jordi, el niño polla, revela detalles de su trabajo como actor porno. Adivinen de quién, es, de quién es esta nota El gráfico El actor español dijo que se realizan exámenes de orina y de sangre cada 15 días para mantener su salud Ay, como el SIDA termina como que lo puedes contagiar hasta dentro de 15 días Matute confiesa con el escorpión dorado Que les ordenaron plagiar el himno del Sevilla ¿no? Te digo cabrón O sea, de espectáculo, de deportes, de pinche política De lo que quieras Yo aquí genero la pinche nota, güey Jorge Daleso habló sobre la polémica que desató en el centenario de la América Esta semana tuvieron la oportunidad de aclarar el tema con el canal del escorpión dorado donde platicaron sobre su experiencia y afirmaron que no existió plagio que les ordenaron utilizar el pinche himno del sevilla es solo un compás donde la melodía se aparece es casi igual pero un plagio tiene que ver con ocho compases hice lo que me pidieron me pidieron un himno parecido al sevilla y cuando se armó todo el pedo metieron las manitas y dijeron que ahí, ahí está el pinche pendejo viejo eh, jorge Pues hice lo que me pidieron me pidieron un himno parecido al sevilla ya que se armó ah. todo el pedo, ah, metieron no las manitas, ah, eso no sabía. metieron las pinches manitas y dijeron: No, ahí está este pendejo. Un platanito contra Escorpión Dorado, dice Radio Fórmula. Este videoblog rebasa el número de visitas de las publicaciones del de Escorpión Dorado, donde la mayoría de los materiales no llega al millón. Hazme el puto favor, cabrón. Te hace falta ver más pinches videos del pinche canal del YouTube, pendejos. No mames. Más de 2 millones de visitas tiene el videoblog en donde sostuvieron una plática con el comediante Platanito y el escorpión dorado. Sin embargo, el video se caracteriza por ser una plática de insultos entre ambos personajes. Se detalló el espacio de la taquilla. Échenle una pinche visitadita. Pinches idiotas, tira mierda. Esto, este, este momento es el pinche más famoso que tendrán en toda su puta vida. Espérate, Pendejo. no me pegas de qué puto. Pedo, cabrón. Pues sí, güey, pero tú te estás llevando, güey. Así si te gusta, ¿no? Te... Ay, pobrecito, pinche puto. Qué, ay, qué duro, puto el escorpión dorado deja a sus seguidores con las ganas de la selfie güey. el escorpión dorado se presentó al teatro de las biches morelos en la ciudad de morelia con un público completamente entregado y participativo que en todo momento buscaba una interacción con su ídolo y juntos sacaron adelante la presentación durante el show que duró cerca de una hora y media, el público llenó de risas el recinto, pues obviamente güey. el youtuber hizo diferentes dinámicas donde solicitó la participación de algunos afortunados que su dedo señaló, sobre el escenario parece una persona bastante accesible que busca convivir con sus seguidores y Complacerlos en todo momento Sin embargo, al final del espectáculo Se llevaron una mala actitud de parte de Alex Montiel Ese pendejo aquí en ese pendejo. Los asistentes del Teatro Morelos Hicieron una fila para poder sacarse la foto con su ídolo Sin embargo, mientras ellos continuaban formados al interior del lugar Alex ya había abordado su camioneta Y se estaba encaminando a la Ciudad de México Qué pinche falta de poca madre, cabrón Este pinche tal Alex Montiel, güey Se sube a su camioneta como si tuviera otras cosas que hacer, cabrón Como si tuviera pinche familia Como si tuviera que viajar a otro pinche Pinche país, güey, al siguiente día en unas putas horas, güey. ¡No mames! ¿Cómo haces eso, pendejo? Aquellos afortunados que alcanzaron una fotografía con él fue sin la máscara. ¿Qué pedo? O sea, pinche Alex Mundial, das pinches fotos sin máscara. ¡No mames! ¡Qué falta de respeto, pendejo! No mames. Cuando razón estos grandes periodistas te critican. Filtran imágenes de Damaris perreando con exfutbolista de Pumas. <risas> Ustedes no entenderían por qué no vienen a mis fiestas pendejos <risa> Dice, Enamorándonos es uno de los programas de televisión mexicana En vista de más favoritos de la vida Y está, está la chica y así Una de las personas que llegó para quedarse en este programa Y lanzarse de cierta forma al estrellato fue Damaris Desde su lanzamiento de la, al estrellato su vida ha estado marcada por el escándalo Y es que ahora se le dio la fiesta del youtuber Alex Montiel Perreando con un famoso futbolista Ex futbolista <risa> Perreando ya no pueden bailar, cabrón, porque no mames, güey Esto no es escándalo ¡Escándalo, cabrón! ¡Chinga tu madre! No, no, no, no. ¡No mames! Estaban bailando la de puto de bolotov <risa> Aparte, fernando y... Homofóbicos, porque están diciendo puto Este nuevo escándalo ha llamado la atención De su fanaticada que no se detuvo de, de, se, No se ha detenido De hacer comentarios al respecto En el video del recuento de los daños del youtuber Conocido como el personaje de Escorpión Dorado Relató que fueron cientos de personas Cientos de personas a su <risa> respecto. Oh, Piches mamadas, cabrón Desde sus amigos de la universidad Hasta que uno que otro famoso En el video se puede ver a Damaris Sacudiendo las curvas junto al exfutbolista Parejita López, quien también formó parte Del festejo Pinche Piche parejita es puto ¿Qué va a decir su novio? Y así, etcétera, etcétera, etcétera Un chingo de notas del escorpión dorado Y ahí están mis pinches reacciones y lo que opino acerca de todos estos pendejos Unos alabando a su dios escorpión dorado Otros simplemente colgándose del pinche talento y de todo lo que pinche produzco Y otros tirando mierdas por pinches frustrados Soy el escorpión dorado, el dios del universo ¡Muchas gracias, auditos! ¡A huevo, escorpión dorado, por siempre! ¡Peluche en el estuche!